Esto, esto es todo una enfermedad, el retro es una enfermedad, yo siempre lo digo. Y, tienen, y yo creo que, que debemos eh, eh, crear un grupo de. como los alcohólicos, alcohólicos anónimos. <risa> <para los, risa> retroenfermos anónimos, ¿no? Para enganchar a más gente en lugar de escribir los retroenfermos. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> la, la Sergán de Nintendo, tío. Ah, pues. Y el cago bueno, pues nada. Que es la élite de la élite de la élite. Ahí. Sí. Es el Ferrari de la época, de pues las consolas la, la pantera la negra es que se nos cae viendo los anuncios en micromanía Venta plazos, <risa> <¿Estamos> <risa> rara, ¿plazos? Mira, Neojuego pelada, 70.000 pelas Se supone que era el descendiente, el descendiente de... de James el James Barton Exacto <risa> estudiáis antes de venir? Que <risa> decía, ostras una tía jugando, entonces te sentaban al lado te echaban, ah. te echaban la moneda y quien ganara se quedaba con la máquina. Y era como ah, se a una... con la chica. <risa> no, joder, joder. ¿Por qué me he perdido estos valores recreativos? No, <risa> okay, que con los juegos de ahora, por ejemplo, siempre exiges más, ¿no? Más resolución, más sonido, más. Y es que levantas cosas que no sé qué, disparas, explotan. ¡Buah! Es una locura. Pero vuelves a estos juegos y bueno. Era, era esto y nada más, o sea, no tienes más nada, ¿no? Son estos píxeles, este 2D... ¡Has matado un gatito! <risa> sí, pero lo he hecho con un pulpo. <risa> ¿Por qué es interés de matar a esos dos? ¿Qué te han hecho esos dos? ¿Eso? No, no, yo quiero el farolillo. Quieres el farolillo? Si te tienes que llevar ahora, por delante a... Ahora, ya está. Bueno, y si, sí, de paso tengo que matar... ¿Y dónde no ha ido el... el otro? ¿Se ha metido por la ventana? ¿Sí? Fijaros, esto va así. ¿Tiene un la de expansion por detrás? Se mete. ¿Así? No podamos, ¿Sí? pues no podamos. No, no, no, Cuando arrancaba, Cuando arrancaba escuchaba eso de seda. Está incluido en el juego porque le, porque le sobró espacio en el cartucho. Ahora estoy jugando de mucho tiempo y joder, la complejidad, ¿no? ¿Cómo, cómo jugábamos esto? Sí, sí, sí. Una brutalidad técnica para un MSX1. Yo de esto podía estar hablando 24 horas, ¿no? <risas> Era, hola, pero... Era gracioso el hecho de que hablabas con la gente del pueblo y te daban pistas. Pero la fiesta más importante solía que ser falsas. Y a poco que subiera un poco de internet, Te ponía a buscar el sitio y te volvías loco. Era muy simpático la gente de los pueblos del juego. Era... Recuerdo eso salir del cole y tenían una, una Super Nintendo puesta con el Adventure Island para cargártelo. La cabeza era del programador. Sí, sí, sí. Y la cosa estaba en que estaban diseñando el, el juego y el tío no estaba. Hicieron la coña de, venga, vamos a poner su cabeza en el juego, y tal, y de ahí, a enfadarse, le gusta y dijo, pues dejadlo. Sí, sí, sí, sí. Que es curioso ver como las grandes compañías se fijan en, en los indies, cuando sí, en ¿no? realidad debería de ser al revés. Vale, mi compañía es SNK. ¡Oh, entonces... oh, oh! ¡Oh, oh <risa> <risa> <risa> Tío, trate joder. Vamos. Vamos, vamos. No, no, casi, casi. vamos, va, Pero, tío, no te pongas así. ¿Pero qué estás jugando, tío? Es decir, en la versión de Super hay un objeto nuevo. ¿Cuál es? ¡Sí! Hey. ¡Oh, mierda! Y no, no, si tío, encima lo leí ayer, encima. Mira, <risa> <risa> <risa> <risa> no, mira, aquí habéis estudiado todo, eso no se va. Casi, sí, sí. claro, pues, no, a ver, cosas sí. fáciles. Sí, no, además es eso que dices ahora. O sea, tío, a mí me preocupa que había hecho el power este para cabrera a tantos moteros. <risa> <risa> sí, sí, sí. Un gran Spectrum. ¡Al revés, Ape, al revés! Ay, vale. <risa> me encanta el detalle de, de la leche de soja detrás del de enchante. Y... Sabía que a la tarde pues, me, me iba con mi abuelo a, a un bar que era una discoteca. Si no penséis mal, mi abuelo no iba a discoteca. Iba al bar, la discoteca era posteriormente, no, venía toda la gente y había una recreativa. Sí que jugué antes de ver la película, uh -huh. me gustaba mucho. Bueno, Sosa ya tiene micro nuevo, pero le tenemos que buscar un router nuevo. Tiene una novia que es la princesa Prim dejando aparte el tema del nombre, y se van a tomarse un sándwich o un té o lo que sea, de paseo juntos, una noche al cementerio, todo muy normal. Y la escena es el caballero en calzoncillo sin armadura, la princesa delante de rodillas, ahí lo dejo, y desde. de <risa> vos. Y viene el demonio y se la lleva Solo recomendaros que veáis la peli y ya está Pero cómo puedes decir Dale. eso, yo, yo la vi, yo la vi y, y, y me encabroné como con Mortal Kombat y Street Fighter Es, es un peli eh, no, Mortal Mortal Kombat, Kombat me gustaba pass, ¿eh? mucho vale. Yo creo que la peli de Double Dragon es un películo solamente superada por Super Mario <risa> <risa> Hostia, pues ya, sí vale, vale sí. Super Mario también me gustó, vale <risa> No, es una de mola Es una buena idea, ¿no? En las dos cosas, y si os parece, vamos a enlazarlo con Street Fighter 2. <risa> <risa> Pero yo quiero viciarme. Pero no puedo... Ahora le toca otro, Paco. No, yo iba a coger el metro Pero se me van adelantado. Pues échate el ninja gaiden que es facilito y asequible. Bueno, mira, sí, sí. Mira, con este sí que no va a haber diferencia tanto si estoy hablando como si no estoy hablando. Igual lo mejor de todo es que huelen a recreativa. Naughty Dogs, una aventura hacia el éxito. Perdón, que te estoy tapando. Pues puedes hacerlo. No pasa nada. No entiendo. Muy me es. parece un juegazo. Buenísimo. Y el Socboss también. Bueno, esto, esto, es, esto es para. Mira, prefiero vender mi coche antes de poder venderme esto. <risa> <risa>